Oh, it can crash. Be my friend. Bienvenidos un día más a Unidad TV, yo soy Alicia y en el vídeo de hoy os voy a hablar cómo sacar partido a las audiencias de Facebook Ads. ¿Cómo? Pues muy fácil, trasladándolas a Google Ads. Sabéis que tanto Facebook como Google nos dan un montón de posibilidades para llegar a las audiencias de nuestro negocio, pero todavía podemos ir un pasito más allá y coger esas audiencias que utilizamos en Facebook para nuestras campañas de Google. Os voy a poner una grabación de pantalla en la que lo explico paso a paso, ya que como veréis es súper fácil y va a resultar un plus para nuestras campañas tanto de display como de búsqueda. ¡Comenzamos! ¡Ey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAD. ¡Inscríbete ya! Muy bien, pues lo primero será venir a Google Analytics y en el apartado de Administrar nos venimos a la propiedad, a Definiciones de la audiencia. Clicamos en Audiencias y aquí será donde nos aparecen todas las audiencias que hayamos definido en nuestra cuenta. Vamos a Nueva audiencia. Y aquí nos aparecen ya eh, listas predeterminadas que podemos configurar directamente, por ejemplo, pues todos los usuarios de nuestra web, los nuevos, los recurrentes, gente que haya visitado una sección específica, pero a nosotros lo que nos interesa es crear algo más avanzado. Por lo tanto, vamos aquí a este botón a crear. Y aquí nos aparece un panel muy parecido al que podemos ver cuando queremos crear un segmento en Google Analytics. Como veis, tenemos varios apartados en los que podemos definir diferentes cosas, como la edad, el sexo, es, mediante qué sistema operativo nos visitan, categoría de dispositivo, un montón de cosas. A nosotros lo que nos interesa es venir a fuentes de tráfico. Y aquí tenemos ya diferentes niveles sobre los que podemos trabajar. Eh, si quisiéramos coger a todas las personas que entran en nuestra web mediante campañas de Facebook, simplemente componer la fuente sobre la que nos vienen, pues ya sería suficiente. Por ejemplo, nuestras campañas, pues la mayoría provienen de Instagram. Sería cuestión de poner la fuente Instagram y con esto ya tendría mi audiencia creada. Pero yo quiero ir un pasito más allá y como no quiero agrupar a todas esas personas de mis campañas en una misma audiencia, eh, lo que quiero es separar por campañas. ¿Por qué? Porque en cada campaña utilizo una audiencia diferente. Si utilizo en unas Lookalikes, en otras puedo utilizar pues, eh, públicos personalizados. El ejemplo que voy a poner hoy es una audiencia de agencias de marketing. Nosotros, pues eh, ya sabéis que nuestro producto ONIAD es una herramienta publicitaria y, por tanto, pues, eh, hay muchas agencias que la utilizan. Yo quiero mostrar publicidad a esa gente que trabaja en agencias y me gustaría mucho también pues, poder trasladar esa audiencia a mis campañas de Google Ads y utilizarlas, por ejemplo, en las campañas de Display. Por lo tanto, eh, lo que voy a hacer es elegir la campaña en la que utilizo esta audiencia de agencias y trasladarla aquí a Analytics. Simplemente sería coger en el atributo en UTM campaign el nombre de esa campaña. Si tengo varias de agencias y el nombre, pues, por ejemplo, contiene agencia, simplemente componer contiene agencia, veis aquí ya me ya me aparecen las diferentes campañas que yo tengo con esos nombres eh, si lo dejo así me parece bien porque tengo una audiencia un look alike una audiencia similar a, a estas agencias y luego una concreta de, de las propias agencias por lo tanto pues me, me interesa tenerlas las dos no me importa que estén juntas así que lo voy a dejar así creo una audiencia que coja a las personas que han hecho clic en mis anuncios cuya audiencia se dirige a agencias le daría a aplicar si sí, o sea, podría poner más atributos pero en este caso con esto creo que es suficiente porque si empiezo a poner más condiciones se me va a quedar una audiencia muy pequeñita que luego no la voy a poder utilizar para mis campañas así que le damos a aplicar y aquí ya puedo elegir cuánto quiero que dure la afiliación eh, yo recomiendo siempre utilizar unos 30 días porque si no, pues eh, si utilizamos una duración mayor, eh, quizás es gente que ya no está interesada, que hace mucho tiempo que vio nuestros anuncios. Y si ponemos menos, podemos correr el riesgo de que esa audiencia se nos quede muy pequeña. Eh, los días para analizar, pues con 7 días creo que es suficiente. Le doy un nombre a la audiencia. Agencias unidad y voy a indicar que viene de Facebook, siguiente paso, aquí tengo que elegir los destinos donde quiero publicar mi audiencia, en este caso quiero publicarla en Google Ads, en Google Analytics, para que esté disponible ahí siempre que quiera, le doy a publicar y aquí ya la tendría creada en Google Analytics, ahora nos quedará Ir a las campañas, veis, ya nos dice aquí. El siguiente paso, crear campañas de retargeting en Google Ads. Ya estoy en mi cuenta de Google Ads. He venido a la campaña en la que quiero utilizar la audiencia. Venimos al apartado de audiencias, al lapicerito, editar. Selecciono el grupo de anuncios que quiero usar. Y aquí en la sección explorar, Encontraremos nuestra audiencia en audiencias de remarketing y similares, visitantes del sitio web y aquí ya en agencias ya la podemos encontrar, sería cuestión de guardar y ya tendríamos nuestra audiencia lista para utilizar en nuestras campañas de Google Ads. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de mucha ayuda. Que me dejéis en comentarios qué tal os han funcionado estas audiencias. No os olvidéis de suscribiros, manita arriba y nos vemos en el próximo vídeo.